Buenas tardes a todos ustedes y a todos los que eh, siguen el blog. Empezamos un nuevo curso. Eh, generalmente eh, a mí me gusta más, eh, me rijo más, digamos, por cursos que por años. Quizá es el problema de haber sido estudiante mucho tiempo y haber siempre eh, vivido ese ciclo de los cursos por tanto podemos decir que hoy iniciamos con este vídeo este curso y lo primero que evidentemente quiero hacer es eh, dar las gracias a todos aquellos que siguen, el, que siguen el blog y tanto de España como de otros países de América Latina que hay un gran número de personas de América Latina que también siguen el blog darle las gracias a todos y eh, decirles siempre esto que suelo decir, que procuren que el blog sea eh, participativo y que pueden que entren, que dejen comentarios, eh, etc. Para que el blog sea un poco de todos. Eh, han habido hasta ahora ya bastantes reproducciones, más de mil reproducciones de, lo, de los vídeos. Lo cual quiere decir que hay un grupo numeroso de gente que los, que los, ve, y los, que los ve y los escucha y a toda esta gente pues como digo, muchas gracias bien eh, como, como he dicho en otras ocasiones, eh, quiero repetirlo ahora muy brevemente eh, el, una de las razones por las que yo estoy haciendo este blog es porque quiero poner el psicoanálisis al servicio de los ciudadanos ya pasó aquel tiempo en que la cultura era el privilegio de unos pocos ahora nada debe ser privilegio de unos pocos, sino que todo debe estar al servicio de los ciudadanos, y la cultura también, y el psicoanálisis forma parte de la cultura, y esa es una de las razones por las que yo he creado este blog, para que la gente pueda tener, en la medida en que yo pueda hacerlo, y hasta donde yo llego, eh, con todas las limitaciones evidentemente que yo tengo, pues dar algunas ideas que puedan ayudar a la gente sobre qué es el psicoanálisis, la psicoterapia psicoanalítica, etcétera, etcétera. Aunque evidentemente el blog no es solo de eso, pero bueno, esa es un, la parte, digamos, más importante. Por tanto, esa es un poco la finalidad de este blog, la repito, aunque ya la he dicho en algún otro, otro vídeo. Bien, eh, al inicio de este curso, 2012-2013, eh, lo que quiero decir es esto, que me alegra estar de nuevo con todos vosotros y compartir este curso. Quiero ya desde ahora dar la bienvenida y las gracias a todos aquellos que se acerquen a este blog. Este blog quiere ser compartido con todos vosotros. Deseo que lo consideréis como vuestro y colaboréis en él de alguna forma posible. He tenido la suerte de tener unos días de vacaciones y como ya dije antes de estas tanto José Luis, que lleva la parte técnica como yo empezamos el curso con nuevas ilusiones y con deseos de corregir errores y hacer las cosas mejor yo he tenido la suerte, quiero compartir con ustedes alguna confidencia personal de estar unos días en la playa es un sitio que está en, la, en, la, en el Mediterráneo eh, en, Alguna, muchas personas de España lo conocen, se llama Puerto de Mazarrón, es una, un lugar que a mí me trae muchos recuerdos porque yo desde niño he ido allí, no todos los años, pero de vez en cuando he ido a esa zona, y bueno, he estado unos días descansando en esa zona que invito a muchos que la visiten, pues es una zona bonita, como digo, se llama Puerto de Mazarrón y está en, en el Mediterráneo, entre la ciudad de Cartagena, y Águilas, o, o si queremos poner otra ciudad más grande, sería entre Cartagena y Almería. En esa zona es una, una zona, digamos, con playas muy variadas, eh, con playas que se puede ir cada día, durante todo un mes uno podría ir cada día a una playa diferente, diferente incluso eh, físicamente, es decir, son playas unas de piedras, hay islas, hay cabos, en fin, es un lugar bonito y agradable que a mí me trae muchos recuerdos algún día, Encontraré alguno de esos recuerdos que, que tengo de niña. Bien. Sigo. Ni vosotros, ni vosotros, ni yo, podemos cambiar toda la realidad como nos gustaría, pero sí que podemos tener gestos de esperanza en nuestra vida, en nuestra vida cotidiana. Se trata de ir esparciendo el buen perfume de la ilusión y poner nuestro grano de arena para cambiar las cosas. Con frecuencia, con frecuencia pensamos que eh, los pequeños cambios que cada uno de nosotros podemos hacer tienen poca importancia. De verdad que no es así, de verdad que no es así. Los cambios que cada uno de nosotros podemos hacer cada día sí que tienen importancia, sí que influyen en la realidad. Yo suelo poner un ejemplo muy sencillo. Piensen ustedes en una buena persona y piensen ustedes en una mala persona. Piensen ustedes lo que una buena persona hace diariamente, y lo que una mala persona hace diariamente. Y verán ustedes la cantidad de cosas que puede hacer una buena persona que ayudan, que ayudan a otras, que ayudan a muchas cosas y a muchas personas, y la cantidad de cosas que una persona que actúa mal puede hacer cada día. Piensen ustedes en una persona que conduce mal y provoca problemas, Puede alterar eh, la vida eh, la vida cotidiana de gente que va a su trabajo, de gente que tiene que hacer cosas, etcétera. Hay montones de cosas que no es lo mismo, ni muchísimo menos, hacerlas bien que hacerlas mal. Por tanto, eh, tenemos una influencia en la realidad. Ahora bien, eh, el tipo de gestos que podemos hacer a veces puede ser un simple saludo, una palabra amable, el interés hacia un problema de alguien que conocemos el compartir algo con los demás. Eso puede cambiarnos un día. A mí personalmente, y lo digo porque ha sido verdad, ha habido algún día que he estado mal eh, eh, y, y a veces un saludo de una persona que lo ha hecho efusivamente, con atención, como reconociéndote, la verdad es que me ha alegrado mucho y me ha llegado. Y me ha llegado y más que me ha cambiado, por ejemplo, esa mañana o a, a, a digamos, ha activado en mí cosas positivas, cosas buenas, y eso ha hecho que yo pueda sentirme mejor. Por tanto, todos esos gestos que podemos tener no son intrascendentes. También hemos de tener en cuenta que el cambio empieza por nosotros mismos, y que hemos de estar siempre en un estado de superación. Antes de esta crisis a muchos nos había salido ese espíritu, digamos un tanto capitalista que llevamos dentro, y ya pensábamos como buenos especuladores. Esto lo digo porque cuando hablamos de la crisis con frecuencia nos referimos a los grandes señores del dinero, a los grandes especuladores que los hay y que tienen evidentemente un poder enorme y, y están teniendo un poder enorme en esta crisis. Pero también hemos de pensar que nosotros también hay un espíritu capitalista. Es decir, un espíritu que, que piensa muchas veces como en acumular cosas en acumular, en tener cosas y realmente eh, en este, aquí en España por ejemplo durante este tiempo que ha habido de bonanza muchos eh, nos hemos dedicado, o se han dedicado a lo mejor, en parte al menos a especular y no eran grandes capitalistas pero sí que tenían ese espíritu capitalista entonces una cosa es tener lo suficiente para vivir dignamente y otra cosa es tener un espíritu especulador son dos cosas distintas yo pienso que sería bueno que todos pudiéramos tener lo necesario para vivir dignamente pero que no tuviéramos espíritu especulador sino que tuviéramos un espíritu de construir una realidad cada vez mejor para que todos estemos cada vez mejor. Está bien que reivindiquemos aquello que se les está, que se les está quitando a los que trabajan en la enseñanza por ejemplo en la sanidad y en general a todos los trabajadores y clases medias lo apoyo y lo defiendo en todos los lugares pero son, si nos movilizamos solo cuando nos toca nuestro bolsillo debemos pensar si con esta mentalidad vamos a ser capaces de cambiar esta sociedad yo creo que no yo creo que no vamos a ver es cierto que si alguien pierde el trabajo si sus condiciones de trabajo son mucho peores, etc es normal que esté inquieto, es normal que se movilice es normal que haya acciones sociales reivindicativas y de cambio. Y eso es bueno para la sociedad. Eso es bueno para la sociedad y para cada uno de nosotros. Ahora bien, ahora bien. Eh, eh, Movilizarnos solo cuando hay algo que nos afecta a nosotros todavía significa un espíritu pobre y poco creativo y poco maduro. Es decir, hay muchos problemas que a lo mejor no, no me afectan a mí o a, o a ti. Pero afectan a mucha gente. Debemos estar atentos a esos problemas y también movilizarnos cuando el problema es un problema eh, importante, importante, aunque a nosotros o a cada uno de nosotros o a alguno de nosotros no nos afecte. Pero debemos ser siempre solidarios con esos problemas de los demás. Por ejemplo, un ejemplo de esto. El problema quizá más grave que tenemos ahora es el problema de la degradación de la naturaleza. Sin embargo, cuando se hacen estas, estos estudios sobre las prioridades, sobre las preocupaciones de los ciudadanos, nunca he visto, por lo menos aquí en España, en, en los periódicos o en los estudios que hace el Gobierno, eh, los institutos que se dedican a, al estudio de estas cuestiones, nunca he visto que ese problema aparezca en primer lugar. Aquí en España siempre ha aparecido en primer lugar el problema, de, de, por ejemplo, de ETA, cuando ETA estaba todavía matando gente o el problema, por ejemplo, del, del paro, etcétera. Pero nunca ha aparecido. Sin embargo, es un problema gravísimo, gravísimo, que nos están avisando ya de una forma muy grave los especialistas en climatología, de que en, en el espacio, en el, en el espacio de un siglo, en el de un siglo, van a haber, puede haber una auténtica catástrofe colectiva, eh, es decir, colectiva, eh, que va a, a, a afectar a este planeta en general a nivel mundial. Por tanto, sin embargo, eso que parece ser un problema, como que no tiene que ver con nuestro bolsillo, con nuestro trabajo, con nuestra bolsa de la compra, parece como que no nos preocupe tanto. Pero es un problema gravísimo. Por tanto, no solamente debemos preocuparnos aquello que afecta a nuestro bolsillo, sino en aquello que realmente y objetivamente son problemas importantes para la sociedad y para este planeta. Yo les propongo un cambio para este curso y es superar el pesimismo y convertirlo en esperanza. Estamos faltos de esperanza, estamos faltos de esperanza. Esto no significa ser ingenuos, decir esto no significa ser ingenuos o falta de realismo, sino saber que nuestro interior que en nuestro interior existen poderosas fuerzas constructivas que hemos de activar, emerger y rescatar. Cualquier palabra, acto, gesto, puede tener un estilo esperanzador u otro estilo pesimista, derrotista. Por ejemplo, no es lo mismo decir buenos días en un tono de voz o en otro, fíjese qué cosa más sencilla. Sin embargo, no es lo mismo, no es lo mismo. Por tanto, yo les propongo para este curso, les propongo para este curso, convertirnos en seres que vayan esparciendo un poco de esperanza y procurar eliminar el derrotismo y el pesimismo. Y esto mmm, no es fácil, ¿eh? no es fácil pero con un poco de esfuerzo, con un poco de sensibilidad, con un poco de sentido social, quizá podemos hacerlo en muchos momentos, y de hecho muchas veces lo hacemos, y de hecho muchas veces lo hacemos, pero esa es una buena línea. Casi todos hemos convertido la queja y el lamento en algo cotidiano, no hay nada más que aquí en España en este momento, no hace no falta nada más que salir a la calle y escuchar las conversaciones. Yo entiendo perfectamente que nos quejemos, que descarguemos el malestar que llevamos dentro, que compartamos las preocupaciones, que critiquemos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es necesario porque también implica una descarga, una descarga y un compartir. Esas inquietudes y preocupaciones y también el mal humor o que llevamos dentro muchas veces por muchas cosas que suceden. Es normal, pero no debemos quedarnos ahí, no debemos quedarnos ahí, debemos dar un paso más. Debemos ofrecer también espacios para la esperanza. Por tanto, creo que este puede ser un buen lema para este curso, convertir el pesimismo y la lamentación en esperanza. Debemos aprovechar los medios de comunicación para crear, eh, para hacer también, para, para llevar a cabo ayuda a los demás. Para formar grupos de debate, colaboración, iniciativa, compañía, acción. Llevemos nuestro dinero, si lo tenemos, aunque sea poco, a la banca ética. Aquí en España hay una banca ética, podemos llevar el dinero ahí, podemos hacerlo. Porque ¿qué se hace con nuestro dinero? Debemos preguntarnos si queremos que nuestro dinero se utilice bien. ¿qué son los que lo, ¿En qué utilizan los bancos nuestro dinero? Aunque sea poco. Pero bueno, un poco por aquí y otro poco por allá, hace mucho. ¿En qué se utiliza ese dinero? Preguntémonos eso. Y, y tomemos decisiones en ese sentido. Seamos audaces. No tengamos vergüenza. No tengamos complejos para actuar no luchemos en solitario, aprovechemos las instituciones que ya existen y que, y que son instituciones con las que podemos colaborar para llevar a cabo una acción social que permita cambios y que permita, eh, digamos, mmm, que emerja, que fluya, mayor esperanza. Quizá alguno de, de los que me escucha como ha habido alguna persona que en los comentarios del blog dice ¡ay! parece usted una persona utópica una persona, decía, me decía una, una, una mujer, me decía una persona quijotesca, decía hombre, yo le contestaba y le decía hombre eh, el quijote confundía eh, los molinos de viento con gigante yo no llego a ese nivel <ríe> puede ser un poco utópico pero la utopía, yo entiendo la utopía como una especie de eh, digamos de, de objetivos que evidentemente no se pueden lograr, pero que nos ayudan y están allá en el horizonte, y que nos ayudan a tener, a tener un camino, a saber hacia dónde tenemos que ir. Eso es la utopía. La utopía es necesaria, es necesaria porque nos ayuda a caminar en un determinado sentido. Y eso es bueno, saber en qué cómo tenemos que caminar. vuelvo a decir, y ya lo he dicho en algún otro vídeo, que se nos está dando a nivel político una versión de esta crisis. Yo voy a decir la mía, la que yo creo, y evidentemente cada uno tiene derecho a decir la suya, pero yo quiero decir la mía. Yo no creo que esta crisis sea fruto del azar, no, de ninguna forma, no. Yo creo, yo creo que esto está de alguna forma creado, diseñado, es un diseño, es una, digamos, un nuevo salto del capitalismo mundial para reconvertir el capitalismo en este momento de globalización y adaptarlo a una situación nueva. Eso es lo que yo creo. Y eso no es algo que alguien que haya sucedido por casualidad. No, eso ha sido diseñado, diseñado por, digamos, por empresas o por compañías, o por bancos, o por gobiernos, o por partidos políticos, o por muchos eh, grupos humanos eh, para eh, dar un vuelco a toda esta situación y, y, y que y, y lo que, y la intención está clara, está clara está clara por lo que estamos pasando, ¿Qué está, qué está sucediendo, a quién está afectando esto, evidente está afectando a los trabajadores y a las clases medias, a esos son los que está afectando, en un porcentaje altísimo altísimo. Luego entonces, las personas que han diseñado este plan son a esas, a esas clases trabajadoras a las que está dedicado este plan, en el sentido negativo de la palabra, es decir, los que se quedan sin trabajo suele ser esa gente, también se quedan, también los empresarios, a muchos empresarios les está afectando y además muchísimo, pero no son tampoco, quizá no son esos empresarios de que mueven miles de millones, sino son empresas medianas, pequeñas empresas, sobre todo y fundamentalmente. Por tanto, yo creo que no es un plan que ha surgido al azar. y Yo creo que mmm, el capitalismo es algo así como una especie de, de camaleón que se... no recuerdo no sé, no me sale la palabra que se debe decir, que cambia de, de, de aspecto eh, teniendo en cuenta para, que le, para, para la situación en, en la que está, ¿no? El capitalismo también está mutando continuamente y yo creo que en este momento de globalización se está dando cuenta que, eh, que hay que hacer cambios. Y, y ha pensado que esos son los cambios adecuados, es decir, reducir el bienestar de la gente, reducir los derechos de la gente, reducir la democracia en los países y que la economía domine la política y que la economía domine la voluntad de los ciudadanos. Y yo creo que frente a eso solamente hay una medicina. Una medicina. Y es que los ciudadanos, de una puñetera vez para siempre, nos demos cuenta que tenemos que coger las riendas de nuestra vida. Que no debemos dejarle las riendas de nuestra vida a nadie. Ni de la derecha, ni de la izquierda, ni del centro, ni de nada. Nosotros, entre todos. Tenemos que diseñar qué queremos hacer con nuestra vida y con este mundo y con esta sociedad. Y que no venga nadie a decirnos ni a usurpar ese derecho que cada uno de nosotros tenemos. Me da igual que sea de la izquierda como de la derecha. Nadie. Que no venga nadie a usurparnos. Y el tipo de democracia que tenemos representativa, donde solamente llegamos cada cuatro años para poner una papeleta en una urna y votar a un determinado partido, los que votamos, que otros muchos ya se han desencantado y ni siquiera votan, eso es absolutamente insuficiente. Y a estas alturas del siglo XXI no podemos ni mucho menos pensar que esa es la democracia que tenemos. La palabra democracia, que nadie lo olvide, quiere decir, viene de dos palabras, demos y cracia Gobierno del pueblo, gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso es la democracia. Y si echamos un vistazo atrás, por ejemplo, antes de la revolución francesa y después de la revolución francesa, la cosa cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque hubo una revolución, porque la gente se moría de hambre, pero literalmente de hambre en Francia. Y mientras tanto, los grandes nobles y la, y la, y la monarquía absoluta estaban de baile en baile y de fiesta en fiesta, mientras la gente se les moría de hambre allí a los propios pies de ellos. Y la gente evidentemente hizo una revolución no por casualidad, no por casualidad, si se hubieran repartido los bienes y, y, y el poder se hubiese repartido, no habría pasado eso. Bien, pues ahora hace falta otra revolución. Y no estoy, no estoy hablando de una revolución violenta. Estoy hablando de una revolución que tenemos que hacer con fuerza, con solidaridad, con objetivos claros, con ideas claras entre todos. Pero hay una idea fundamental, una fundamental. No podemos, la democracia representativa donde solo pintamos cada cuatro años para depositar un voto, se debe terminar. Esa es mi opinión. ¿Y, ¿Y qué debemos hacer? Pues tendremos que construir otro tipo de democracia en la que los ciudadanos participemos de otra manera, mucho más cotidiana, mucho más activa, mucho más responsable, no dejando nuestras vidas y los asuntos tan importantes de este planeta en manos de unos pocos que después de votarles, muchas veces muchas veces hacen lo que les da la gana no podemos consentir eso por lo menos esa es mi posición y yo no soy de los que no dice su posición soy prudente, me gusta ser responsable no me gusta despotricar pero sí que me gusta tener ideas claras y expresarlas siempre y cuando pienso que esas ideas pueden ayudar a construir una nueva sociedad, una sociedad más justa más igualitaria, más fraternal, donde el poder esté en los ciudadanos, donde el dinero esté al servicio de la gente, y no la gente al servicio del dinero, donde cuando una persona tenga un trabajo, se cuente verdaderamente con la inteligencia, con la voluntad, con los sentimientos, con las ideas de esa persona, y no sea una máquina más de esa empresa, esa es la sociedad que tenemos que construir, esa es la sociedad del siglo XXI. Y ojo, como he dicho antes, no olvidemos que tenemos un gravísimo problema con la naturaleza, que estamos degradándola hasta tal grado que nuestros hijos, nuestros nietos, van a tener problemas gravísimos. Lo están diciendo todos los climatólogos, yo que estoy muy atento y leo libros sobre este asunto, y veo muchos documentales, prácticamente ya casi unánimemente, excepto algunos neoliberales que, que están, están degradando la naturaleza para llevarse miles de millones, por ejemplo, del petróleo, que ya quieren sacar del petróleo, el Amazonas, perdón, el Amazonas, eh, la zona, eh, a ver si lo digo, todas las selvas eh, de, de, de América del Sur, eh, ya quieren convertirlas en, vamos, en cortar todos los árboles eh, para sacar petróleo de todas partes, etc. Bueno, esto es un ejemplo que les pongo, pero ustedes saben muchas cosas más y yo también, entonces, es decir, no podemos, no podemos seguir así, no podemos seguir, así. tenemos que tomar los ciudadanos, tenemos que tomar el poder, el poder, el poder sobre nuestra vida y sobre la decisión y no dejarlo en manos de los políticos, eso debe acabarse y tenemos que construir, tenemos que construir cosas nuevas para eso, no están hechas. Pero desde el siglo XVIII hasta ahora se han construido montones de cosas nuevas que no existían antes. Ahora, en este siglo, tenemos que construir montones de estructuras nuevas, de instituciones nuevas, de, de modos de vivir nuevos, de relaciones nuevas, de formas de organización nuevas, de estructuras nuevas. Y eso lo tenemos que hacer entre todos. Y podemos hacerlo si nos unimos y nos ponemos a pensar, porque hay que pensar, ¿eh? No hay que actuar así al tuntún. No, hay que pensar seriamente, hay que pensar lo que queremos hacer y pensarlo seriamente entre todos y empezar a hacerlo. Y empezar a hacerlo quieran los políticos o no quieran, quieran los señores del poder o no quieran. Y si se ponen en nuestro camino y no dejan construir esa sociedad, pues habrá que actuar en consecuencia. Bien. ya creo que he dicho unas ideas suficientes como para eh, hacer una especie de introducción a este curso. Ahora lo que quiero ya decirles es una especie de adelanto de la programación de, de este curso, en la que, repito, no solamente lo hago yo, sino que José Luis eh, es la que lleva la, lleva la parte técnica y sin la cual yo no podría hacer esto. Por tanto, una vez más, doy las gracias a José Luis, que está aquí, detrás de esta cámara, y doy las gracias con toda, con toda sinceridad. Bien, vamos a ver. Este curso yo quiero, digamos, tener varias áreas. Una área que yo voy a titular Psicoanálisis de la posmodernidad Y donde quiero hacer análisis de la sociedad, de las cuestiones sociales, sobre todo desde el punto de vista de la psicología. Por tanto, haré una serie de vídeos sobre eso. Vídeos y escritos, etc. Luego, Quiero hacer también otra serie de vídeos sobre, eh, digamos, las diferentes afecciones o patologías para ayudar a la gente a dar una serie de. decir, por ejemplo, la depresión. ¿Qué es una depresión? ¿Cómo se, cómo se genera una depresión? ¿Qué se puede hacer ante una depresión? Eh, dar pautas, dar orientaciones, etcétera, para que la gente sepa qué hacer cuando se siente deprimido, sobre todo cuando ya es una cosa relativamente seria. Actualmente esta situación que estaba viviendo está creando muchas situaciones depresivas Y no es para menos, caramba Una persona que pierde el trabajo y que tiene poco paro Y sabe a ver qué voy a hacer cuando se acabe esto que está casado y tiene hijos y está pagando una hipoteca Y tiene un montón de cosas que pagar, No es para menos que esté preocupada y esté deprimida No se le pueden pedir tampoco perras a lomos no, no se nos puede pedir que seamos héroes y que no nos afecte nada Eso tampoco, eso tampoco Si es posible tenemos que ser seres de esperanza pero también es normal que muchas veces las cosas nos afecten y nos depriman y estemos pues un poco cabizbajos y muy preocupados. Eso también es normal y tenemos que entenderlo perfectamente. Bien, entonces esas dos cosas son dos cosas que quieran. Luego, también hacer una serie de escritos. Yo de vez en cuando suelo hacer trabajos, trabajo sobre diferentes temas. Me interesa la política, me interesa el medio ambiente, me interesa, por ejemplo, la relación cosas que tienen que ver con la religión, me interesa por ejemplo la espiritualidad, etc. Me interesan muchos temas. Eh, eh, eh, eh, y entonces sobre todos esos temas que a mí me interesan, yo haré algunos escritos y aparte de las secciones, por ejemplo, que he dicho, haré también otros vídeos que pueden, otros escritos que pueden tratar sobre estos temas, digamos, más, mm, eh, digamos que no siguen así tanto una línea, una línea sino de diversos, de diversos temas. Me gustaría también que este curso poder invitar, invitar, el año pasado, no es este curso pasado, no pudimos, bueno, el curso pasado estuvimos pocos meses. El blog es un blog un jovencito, jovencito, es casi un niño todavía este blog. Bien, eh, me gustaría eh, invitar a otras personas a que también podamos hacer blog que hayan debates sobre algunas cuestiones y eh, también hacer vídeos sobre esos temas. Voy a intentar eh, invitar a otras personas que pueden ser psicólogos o psicoanalistas, incluso pueden ser de otras tendencias, conductistas o, o cognitivistas, para hablar eh, de, de estas cosas. Y, y fíjense, aprovecho este momento para decir una vez más lo siguiente. Eh, vamos a ver, yo me dedico al psicoanálisis, pero no tengo nada en contra de otros psicólogos que se dedican a otras orientaciones de la psicología, sean cognitivistas, sean humanistas, sean grichiano, sean... Eh, sean, digamos, seguidores de Carl Roger, o sean, por ejemplo, eh, sistémicos, etcétera, o sean eh, conductistas. No tengo nada en contra. Al contrario, me parece bien, me parece bien. Lo que me sabe mal, y lo digo una vez más, es que haya personas que su forma de hacer psicología y de darse a conocer y de decir lo que piensa es despotricando de otras tendencias, en vez de exponer llanamente Llanamente y con seriedad lo que piensan, sus pensamientos y dejar que la gente saque sus conclusiones. Pero no, pero no digamos eh, hacer mala sangre, tener mala mala uva, de, eh, echar veneno. Eso no es bueno hacerlo. Y no es bueno para la psicología, ni es bueno para la ciencia, ni es bueno para un debate, ni es bueno para... Eh, para una relación humana buena yo no tengo ningún inconveniente al contrario, desde aquí invito invito yo en nombre de alguna de las asociaciones a las que pertenezco invito y estamos dispuestos, porque lo he, lo he hablado con mis compañeros a hacer debates junto junto con personas que sean conductistas cognitivistas o de cualquier otra tendencia no tengo ningún problema en eso y hacerlo civilizadamente por tanto las personas que quieran hacer debates eh, eh, con, con un psicoanalista, pueden decir perfectamente lo que piensan. Si les parece que el inconsciente es una chorrada, pues pueden decirlo y argumentar y decir por qué piensan eso. Me parece bien. Lo que no se puede hacer es decir, el inconsciente es una chorrada, y no dar argumento, y no decir cosas que realmente tengan un valor, un valor científico, ahora que algunos se creen tan científicos. Pero si yo estoy siendo científico toda la vida. Miren ustedes, cada vez que yo estoy con un paciente, cada día y cada hora estoy siendo científico, le diré ¿por qué? Porque yo lo que hago es siempre crear hipótesis, que intento verificar siempre, o falsar. O son verdaderas o son falsas. Pero, mire, por ejemplo, una persona el otro día, se presenta con un problema, la veo dos veces, y ¿qué he hecho hasta ahora? Crear una hipótesis. Estoy Una hipótesis sobre cuál es el problema de esa persona. ¿Qué es realmente lo que es esa persona? ¿Qué hay detrás de lo que ella me está diciendo? Eso es lo que yo... ¿Y para eso qué utilizo? Utilizo todos los instrumentos que tengo, toda la, toda la formación teórica que tengo, que he recibido de tanta gente, de tantos otros psicoanalistas, y de tanta gente que no es psicoanalista, y utilizo también mi experiencia, y mi experiencia profesional y humana, para crear una hipótesis. Esa hipótesis puede ser verdadera o falsa. ¿Qué hago para saber si es verdadera o falsa? Evidentemente, estar muy atento a lo que el paciente me dice Estar muy atento a los cuadros clínicos ¿Qué es un cuadro clínico? ¿Cuál es el cuadro clínico de esa persona? Por ejemplo, si esa persona tiene una depresión No puedo confundirla yo con un problema, digamos, fóbico Porque entonces estaré diciendo, estaré actuando de una forma errónea por tanto, la teoría me ayuda y mucho también a hacer una auténtica, a que mi hipótesis pueda eh, eh, ser correcta. La experiencia también me ayuda y me ayuda además los debates que tengo con otros colegas cuando hablamos de casos, cuando acudimos a simposium, a reuniones, a congresos, etc. Etcétera, etcétera. Y aparte, aparte la reflexión seria que uno hace cuando está delante de ese paciente en cada sesión. Y eso hace que uno llegue a conclusiones y uno diga, ¿esta hipótesis es correcta o es incorrecta? Y ese, esa, ese proceso de pensamiento serio que va realizando cuando estás con cada pieza es la que te va llevando a esas conclusiones. A esas conclusiones. Por tanto, eh, yo nunca he pensado que mi actuar no sea científico, que no que la palabra científico aquí no tenga exactamente, exactamente el mismo sentido que un físico, o que un astrónomo, o que un mater, o que un o que un matemático, o que un biólogo, es posible, pero que científico, sin duda alguna, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Bien, entonces, esto serían un poco las líneas maestras de, de lo que voy a hacer este curso. Este curso. También, esto, bueno, lo adelanto, Quiero hacer también algo que últimamente no he hecho, he hecho muy poco, que es algún curso para, para la gente, no para profesionales, que es lo que casi siempre hago, para estudiantes de psicología, sino algún curso para la gente en general. Y tengo pensado uno sobre este tema, que ya lo voy a decir. sobre El tema sería éxito o fracaso, dos opciones para la vida. Y es un tema muy importante, porque evidentemente ya aclararé lo que yo entiendo por éxito y lo que entiendo por fracaso porque no estoy pensando, éxito, eh, dedicarme solo a pensar en ganar dinero, no, no es eso, ya he dicho antes, ya he dicho antes, que yo creo, mire, yo siempre he tenido un lema sobre el dinero, y es tener el suficiente dinero para no tener que pensar en el dinero, y siempre he dicho a continuación, eso significa tener para cubrir los gastos de tu vida, las necesidades, y si, y si queremos un poquito, que te sobre un poquito para alguna para emergencia, yo nunca he querido tener más dinero que ese, ni tengo tampoco más dinero de ese y he tenido oportunidades, me han ofrecido cosas, no, yo me he dedicado a mi vocación y mi vocación no era ganar dinero, mi vocación era trabajar con la gente, ayudar en los problemas que la gente tiene, esa es mi vocación de psicólogo, primero me he tenido que ayudar a mí haciendo un psicoanálisis personal que ha sido muy riguroso y muy serio para luego poder ayudar a otra gente y a otras personas y tener una buena formación etcétera, etcétera. Bien, esto es lo que quería decir, Nina, quizás se me olvide algo, pero ya lo diremos en otro momento. Entonces, eh, bueno, verán que verán que cuando yo hablo, hablo con pasión. ¿Sí? Eh, eh, la persona que vive las cosas, que las siente, que no habla por hablar, habla con pasión. Generalmente ya dije ya dije en un vídeo que eh, mucha gente quiere que una persona es equilibrada cuando habla así en un tono monocorbe, monótono. No, hombre, no una persona no es, eso no quiere decir ser equilibrado, ser equilibrado es poder tener pasiones, pasión por la vida, pasión por las cosas, intereses, preocupaciones, ilusiones, proyectos, lo que pasa es que esos proyectos no deben desbordarle a uno, aunque no siempre se consigue, claro que no, pero ser una persona equilibrada, madura, no es ser una persona que parece que una especie de electro, electro, electrocardiograma plano. No, hombre, no. De eso nada. Hay que tener pasiones. Pasiones. Pasión por la vida. Pasión por la gente. Pasión por vivir bien. En un sentido amplio de la palabra. ¿eh? En un sentido humano de la palabra. En un sentido digno de la palabra. No rácano de la palabra. Entonces, bueno, por eso hablo con, con pasión. Eh, bueno, pues... Una vez más, agradecer a todos los que entran en el blog, el que entren, les pido que participen en los comentarios, en, en, que, que nos hagan llegar su, sus correos, que nos propongan cosas, estamos dispuestos a, a, a, a ser, a ser un, un blog abierto a, a gente que quiera incluso hacer blog, que nos proponga, que nos proponga poner un vídeo en nuestro, en nuestro blog y, y lo podemos aceptar, etcétera, etcétera. Por tanto, estamos abiertos a, a los demás. Por tanto, muchas gracias y hasta otro día.